Ya estamos aquí Bueno, estoy estacionada justo enfrente de la paquetería Vamos a recoger ya el paquete Que nos envió esta persona misteriosa De los, de los correos Acepté que me, que me lo mandara Vamos a ver de qué se trata Y pues ahorita recogiéndolo lo voy a abrir Como les dije, no quería yo que De dar mi dirección De mi casa, entonces le dije Mándalo a la paquetería de mi ciudad, ya estoy aquí Ya me avisaron que ya llegó entonces pues ya vengo Así que vamos a ver fantasmitas, estoy lloviendo un montón, ya lo tengo ok, ya lo tengo aquí, no pesa absolutamente nada, o sea, sí se siente que trae algo, pero no sé qué sea, no pesa nada, entonces vamos a mi casa a abrirlo, ok Hello, fantasmitas, ok, ya estamos en mi casa, nuevamente estoy grabando en, en mi casa ah uh... Bueno, por los clips anteriores que ustedes vieron, vieron que fui a la paquetería porque me dijeron que el paquete que, que había llegado pues ya estaba ahí en mi ciudad. Disculpen mi peinado porque um, hoy oh, llovió mucho y se me esponjó el cabello. Pero bueno, el caso es que fui a recoger el paquete, ya lo tengo aquí. El video que ustedes vieron justo ayer, yo ya lo había grabado hace unos días, por lo cual hubo unos días de diferencia entre que acepté el paquete y que llegó, aunque no tardó mucho y a decir por la dirección de donde viene no es muy lejos de aquí, entonces pues no me sorprendió que llegara súper rápido. Entonces, bueno, fui a recoger este paquete, a la paquetería todo muy normal, bla bla bla, cuando, o sea, no, yo no sabía ni qué, ni qué rollo, ¿verdad? sí me sorprendió porque sinceramente o sea, digo, se notaba mucha urgencia a la hora de mandarlo como para este paquete y quiero decirles que no pesa absolutamente nada o sea, unos gramos tal vez o sea, nada más porque, escuchen esto Solamente por eso sé que el paquete no viene vacío, porque en realidad lo único que pesa, pues ahora sí que es el propio peso del paquete. Fuera de ahí, esto no pesa absolutamente nada. Aquí yo ya hice un intento por cubrir eh, los datos de la persona que me lo envió, de, de mi nombre y demás. Ah... Um... Pero bueno, entonces pues vamos a proceder a abrir esto. Les voy a decir la verdad, sinceramente yo ya había planeado rentar, a no, no sé, o sea, una oficina o algún lugar así que por unas horas, por un día, para hacer como, el, pues sí, la apertura de estas cosas. Pero, pues es que, o sea, como yo les dije, o sea, realmente no sé qué esperar, no sé si este video alguna vez se vaya a subir porque no sé si esto es una broma, si no es en serio, si sí es en serio. Entonces... Pues, no sabía. Entonces dije, bueno, a ver, esto lo voy a, lo voy a grabar en mi casa. Esta es la sala de mi casa. Y pues ya lo que pase, pues vemos si es necesario rentar un espacio o no, dependiendo de qué es lo que hay aquí. Les digo, no pesa nada. Esperen. Solamente porque ahí algo cae, sé que no está vacío el sobre. Así que, con todo el miedo del mundo, porque estoy ansiosa por esto, pues vamos a proceder a abrir este... A ver, denme unos segunditos. Viene muy bien sellado, eso sí se los puedo decir. Y... Um, pues lo recogí hace unos minutos y no ha pasado como nada extraño. Nada más pues la... Nada más la curiosidad de qué es lo que hay aquí adentro, pero no lo puedo abrir. Pues qué es lo que tiene. Ok ahí está veamos son unas cartas Ay, no. huele raro me temía, sinceramente, que fuera una cosa de estas. Y muchos de ustedes también. Ok, vienen unas notas. Uh, a ver, dice... Se las voy a leer así tal cual está. Dice, Marijo, gracias por aceptar mi paquete y ayudarme. Hace unos meses, mis, mis primas y yo estábamos en casa de mi abuelo Buscando un juego de mesa y encontramos una Ouija. Se nos hizo fácil comenzar a jugar sin saber. Estuvimos jugando casi una hora cuando se empezó a mover sola. Y en eso mi tía nos habló y la guardamos antes de que llegara para que no la viera. Ese día nos fuimos y se quedó todo así. Unos días después mi abuelo se cayó en su casa y se fracturó la cadera. No lo pudieron operar por su edad y regresó a su casa. Y mi mamá y mis tías se turnaban, turnaban para cuidarlo. Mis tías y mi mamá comenzaron a comentar que se escuchaban ruidos y las llegaban a asustar. Y en ese momento comenzamos a pensar que no cerramos el juego, no cerramos el juego en la ouija. Cuando le tocó a mi mamá, no, sí, cuando le tocó a mi mamá la acompañé, la ouija la habíamos escondido debajo de un mueble y cuando me agaché a agarrarla sentí que me jalaron la mano. Me dio mucho miedo y lo único que se me ocurrió fue romperla. Los sucesos en la casa de mi abuelo siguen y aún no se explica ni el cómo es que se cayó tan feo. Viendo tus videos y al ver con las personas que has trabajado pensé en que me pueden ayudar a cerrar el juego aunque esté rota. No dije nada sobre ello en los correos porque pensé que no lo ibas a aceptar. Decidí enviarla en dos paquetes separados porque me daba miedo juntarlas, pero me puedan ayudar y gracias atentamente. Nombre de la persona. Ahí hay una cosita. huele como a o sea, es madera es es, es madera <ríe> Ay, no. está mi corazón, así se los juro esto es madera tiene un ojo aquí luna, luna ¿qué será? como estrella rayos, no sé, aquí tiene una estrella y pues supongo que por aquí ven la, la ¿cómo se llama? pues la letra, ¿verdad? o sea yo les había comentado en otros videos que yo nunca he jugado Ouija, no he visto cómo juegan, no he estado cerca cuando alguien esté jugando, entonces... Y bueno, si ustedes son pioneros en este canal sabrán por qué no juego. Ok. Atrás no tiene nada, sinceramente... Um... Les digo, huele a madera, pero huele como a, a hierbas. Hierbas, sí. Como, sí, pues hierbas. Yo sé, tengo conocimiento de que una ouija para que funcione tiene que estar como activada, o en palabras, o en otros términos, ritualizada. O sea, lista para usarse. Uh, pero bueno, si ella, es una mujer una chica, me está diciendo que se movía, entonces pues efectivamente estaba como ritualizada, ¿verdad? O sea, activada. El otro paquete no me ha llegado. Quiero suponer que como es más pesado, pues ese viene más lento, lo envió después, no tengo idea. Y sinceramente no tengo idea si me vaya a contestar después de que ya envió lo que va a enviar. Ya diciéndome que va a enviar los pedazos de la tabla, pues entonces obviamente ese otro paquete no lo voy a abrir aquí en mi casa. Lo que voy a hacer es, como les había comentado, eh pues rentar un espacio para ir a hacer eso, porque yo no quiero esto aquí en mi casa, mi mamá me va a matar si literal le digo, mamá, puedo tener esto aquí, también me va a mandar a la fregada. Entonces, pues eso es lo que va a estar pasando, fantasmitas. Muchos de ustedes me dijeron, va a ser esto, va a ser una ouija, porque pues, o sea, ¿qué más puedes romper así que quieras enviar los pedazos? Una muñeca, pues generalmente cuando rompes un juguete o lo que sea, pues lo tiras y ya, o, o no sé. Ok. No pensé que esto fuera a pasar. Pero bueno. Como les dije en el video pasado, si realmente necesitan ayuda con alguna cosa de este estilo, obviamente para mí es un como... Pues les agradezco que piensen en mí a la hora de querer ayuda, aunque... no sé. Esto, este tema lo voy a tratar con pincitas y pues bueno, fantasmitas, vamos a ver qué ocurre. Cualquier cosa. Eh, pues ya saben que se los subo a historias o demás, si es que hay alguna cosa extra de todos modos, si hay alguna historia relevante en Instagram, yo se las voy a poner aquí en, en los videos pero bueno, hasta aquí este video, la marijo asustada, fuera